Así que ahora vamos a presentar, Villalona nos vas a presentar la sesión más esperada, mi hermano, el más cotizado, el que más sabe de cine. Es más, lo voy a presentar yo mismo, la primera <risa> vez, para que por lo menos hoy se gaste un presentador como, <risa> sí. Presentador caro, ¿eh? un tipo un baratísimo. Señores, aquí le vamos a presentar el que más sabe de cine, el número uno, contratado casi por Hollywood, Marvel, ¿verdad? Y por sí. Marvel y esa gente, ¿no? Con ustedes, señores, Darwin Tavares. ¡Ay! Taveras. Taveras. Taveras. Sí, Yo pensaba que el tiempo se me iba a la a Cinema de Place Navidad. aquí en Los Osobrosos, todos los jueves, lo, las últimas entradas de cine y las recomendaciones para el fin de semana. Darvin. Claro, y ahora que estamos en Navidad, siempre es bueno reco eh, recomendarle a la gente películas que en algún momento de nuestra vida nos dieron alegría. Entonces, esta sesión trae de todo. No podemos iniciar si no hablamos del hombre araña. Ustedes saben que El Hombre Araña, No Way Home, fue la película que se ha apoderado los últimos tres meses, más de que comenzó el año, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento a nivel del cine ya, que Spider-Man a través de unos eh, memes y, y, y trailers editados para confundir a la población, pero la gente como quiera se la llevó y sabía que en algún momento, o oh, cuando esta película se estrenara, se iban a presentar los tres Spider-Man. Y obviamente... Eh, la compañía de, de Marvel sabía que si no era así iba a causar un desastre a la cinta. Ay. Sí, y yo no dudo de que ellos no lo tenían contemplado y que al final ya por la presión de las personas ellos hayan incluido escenas eh, o hayan incluido estos actores. Pero esto es una mera especulación. Hay que decir, señores, de que esta película se ha convertido en la tercera mundialmente en la historia en, en ser, eh, vamos a decir, la tercera que en su primera semana consiguió unos 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la primera es eh, Avengers eh, okay. Infinity Wars, o no, Endgame, que tiene unos 1200 unos millones en su primera semana. Luego le sigue eh, eh, Infinity Wars, y la tercera es. Eh, no Way Home del Hombre Araña, la tercera película más taquillera en su primera semana para todos ustedes. Hay personas que me preguntaron que si qué que pasaba, si esta película era la que iba a superar por fin y ser la número uno, la más taquillera de todos los tiempos. Y yo creo que no. Esta película no va a tener el arrastre suficiente para alcanzar uno, vamos a decir, unos eh, 3 mil millones de dólares. No creo que llegue tan lejos. Creo que esta película tendrá un monto tope de unos 1,500 millones de dólares y de ahí no pasará. Lo bueno de esta película que a pesar de estar en pandemia con un cine muy limitado, haya alcanzado esta cifra, significa de que nos quitamos el sombrero ante ella y para muchos ha sido eh, catalogada como la mejor película del de, de Hombre Araña de todos los tiempos. Wow. Rafaelito, contrólate, por favor. El Doctor <risa> Strange, señores pasamos al Doctor Strange en el multiverso de la locura. Mm. Esta película eh, viene anunciada en la cola, casi pegada a los créditos de No Way Home, el Hombre Araña, y yo creo que no tuvo una mejor presentación, un mejor escenario para darle a conocer a todos de que el multiverso continúa. Ay. Así es. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Resulta de que... El Doctor Strange, por estar jugando al hombre bueno, ¿verdad? Llevándose de los consejos de Peter Parker, mm. eh, jugó, ¿verdad? Con, con lo que es la realidad. Y eso alteró las líneas del tiempo. Ay. Y ustedes saben que eso, eso trae sus consecuencias, como lo pudimos ver en la serie de Loki que se estrenó en Disney ⁇ Los que no han visto la serie de Loki, por favor, vayan allá. Y vean se, de esa cita con Loki, porque también toca muy profundo el tema del multiverso. También les recomendamos que vean Warif, que también está eh, por recomendación de Rafaelito, que hay que ver el capítulo número 6 para entender de qué se va a tratar posiblemente esta película del Doctor Strange. Yo creo de que sí, de que esta película en algún momento también eh, va a ser una de las más esperadas ya, que de alguna forma está conectada o está muy conectada con el Hombre Araña, pero creo que la va a superar por mucho, ya que yo confío de que si el Omicron no se mete de lleno, mm. creo que los cines estarán más despejados y la gente podrá disfrutar eh, de esta película cine abierto. Mm. Yo apuesto, sí, a que el coronavirus ya lo vencimos. O sea, que el Omicron, pues más que brinquizarte, yo espero de que no se desarrolle para que todos sigamos eh, desarrollándonos, valga la redundancia, de una manera más efectiva. Así que, saben. Amén. Doctor Strange eh, se estrenará el 6 de mayo del 2022. Esta sí va a ser una película, señora, un poquito sombría. Y le van a hacer pagar los platos rotos o tratar de hacerle pagar los platos rotos al Doctor Strange. Un huevo, señores, que pusieron con el estreno de Matrix ¿Cómo eh, Resurrection. ¿Cómo wow. así? ¿Cómo un huevo? ¿Y por qué? Pusieron un huevo y te voy a decir por qué. Ajá. Cuando yo vi... En las, en, en las noticias, verdad en las plataformas de, de, de esta industria de Matrix, de que ellos la iban a presentar simultáneamente en HBO+. Yo dije, se la llevaron. No le di mucha mente, pero desde que vi el póster de que se iba a estrenar en los cines y se iba a estrenar eh, en, ¿En, en esa más plataforma, más? se la iban a piratear. Y adivinen que se la llevaron. A los cinco minutos de piratear. <risa> no Señora, la gente, la gente, No, la gente no juega. Dios mío. La gente no juega. Se la llevaron y la piratearon. Pero, eh, Dalvin, ¿hay, sabes, algo, hay, un, gran... ¿hay algún cambio en este Matrix de ahora o no? ¿Hay algo nuevo? es la continuación. Claro que hay algo nuevo. Uh -huh. ¿Hay, hay cosas actores nuevas. nuevos o no? Claro que sí. Recuerden que eh, Morfeo ya no es el mismo de antes. Sí. Para mí es una versión un poquito especulando aquí. Porque la gente no es bueno darle tanto... Tantos detalles para que vaya polo, al cine ¿no? exactamente, a ver esta película. Pero sí tenemos actores nuevos, actores rejuvenecidos, ya que esta serie de, o esta película de Matrix exige mucho y más eh, capacidades jóvenes para realizar esos movimientos que realizamos. Obviamente no podemos retirar a Keanu Reeves, que es la figura de esta película, pero sí está, eh, es un elenco totalmente nuevo eh, que se está ¿verla, presentando ahí en esta película. Y el error de ellos, señores, como les dije, y la noticia, no fue que se estrenó o se estrenó ayer, es que se la piratearon ya. Oh, Dios mío. Todo, sí, sí. pero, pero, o sea, todo el mundo está circulando. Pero, ¿cómo eh? es posible? O sea, ¿cómo son tan rápidos? ¿Cómo que cómo son tan ah. rápidos? Resulta que cuando tú la pones en una plataforma de streaming, yo con un DVD me la puedo robar ya. Yo pongo a un DVD récord y me la llevo. Exacto. <risa> ah, pues ah, si pues, ¿Eh? sí tienes razón. Pusieron el o sea, huevo. yo no, ¿verdad? El, el, el que podría a, hacer eso. Entonces, pusieron un huevo ahí bastante grande. Ellos, según tengo la información, la retiraron inmediatamente, pero ya era tarde. Ya la gente se la había llevado ya. y eso anda el mundo, señor. No, hay minutos, Entonces, el el mundo. ¿qué es lo malo? Que aquí no podemos ver si en realidad hubo un apoyo a esta película. O sea, no sabemos si, si, si la gente, ¿verdad? Prefirió ver la pirata... O, o prefirió a, a apoyarla en el cine. Pero, ¿qué resulta? De que si las, los tres primeros días de esta película están vendidos y ya está rondando en las redes sociales, ¿verdad? En buena calidad, ¿qué va a hacer? Yo que soy un fan de esta... Verla... Eh, eh, eh, eh, pirateada o, o en Facebook, como ya la están colgando la gente, reproduciéndola. Y déjenme decirles, señores, que no relajen con eso, de estar... Pirateando. Pirateando uh -huh. y subiendo películas a Facebook. Recuerdo que cuando... Eh, piratearon a, a Deadpool y la subieron a, a, a Facebook, hubo una persona que le cantaron cinco años de prisión. Ay. O sea, Guayan. que esa gente no relajan con eso. Así que amable, si tú tienes la película y piensas subirla en tu Facebook, no lo hagas, porque si te atrapan te pueden dar cinco años de cárcel, como le digo. Pero ¿cómo o, así? Porque yo no, jamás te no. no yo te mi página no se respeta, se jopó, mi página. Amigo. El mango informativo 56 se respeta, ¿no? <risa> Entonces, señores, lamentable, porque como le dije anteriormente, no podremos saber si la gente apoyó o decidió ver La Pirata, la película. Entonces no tendremos una medida eh? en los cines. Claro que sí. ¿Una pérdida millonaria? Yo no sé cómo ellos lo, eh, no, no lo previeron porque eso es lógico, ellos siempre lo han hecho. Recuerden que en pandemia nadie fue al cine uh -huh. y la gente se aprovechó ni siquiera de aprovechar las ofertas de streaming, porque ellos dicen, bueno, yo la descargo y ya. Porque cuando la tienen en el streaming, es fácil de robársela. Eh, cuando llega Eternals a, a Disney... Aquí le tenemos esa respuesta. Ajá. Yo creo que Eternal sí han durado demasiado para tirarla en la plataforma de Disney. Que no Recuerden que eh, Disney es una plataforma nueva y que está compitiendo con Netflix, directamente con HBO. HBO no es competencia, pero... ¿Cómo? ¿Que, no? ¿Cómo que no? ¿Tiene no, su no, fuerza? No. Tiene, señores, Disney y, y, y, y Netflix, los otros son tres gatos que están ahí. Ey, ey, ey, bajale no, algo, no tampoco. No, no, no, no te estoy diciendo lo que hay. Oye, ni que, te no, estoy no, diciendo no, no, lo no, que hay. así. Mira, el, el hecho la gente pasa. difícilmente la. se se, eh, se suscriba a Disney. Imagínate tú las otras. Ah, bueno. ¿Eh? Eso no me hable no, de eso, muchachos. Eso, no es ahí eso? eso es verdad. Ahora, el catálogo de HBO es muy bueno. Muy eh. bueno, claro que sí. sí. Claro que sí, señores. Y puede competir. Que nosotros, o sea, no, David no hay nada. No. Durante no. muchos años viendo televisión por la televisión por señores, cable, pero la busquen. busquen las suscripciones de, de, de, de esa serie. Ustedes verán, ustedes van a dar cuenta de que no tiene el apoyo. Señores, uh -huh. Netflix y punto. No, Disney, no. ahora que está cogiendo sus fans. ¿Y qué pasa? No me están estrenando películas o me la están subiendo muy tarde, a los dos meses me suben las películas, entonces, ¿qué sentido tiene ahí? Lo bueno de ellos y que sí que ellos están haciendo bien, que sí la serie la están subiendo inmediatamente. O sea, las series de Marvel uh -huh. sí la están subiendo directamente a la plataforma de Netflix, y eso hace de que la gente sí se suscriba. Atención a esto. Ellos están subiendo las series, por eso están enganchando al público. Ahora bien, ellos lo que tienen que hacer es no darle más de un mes a las películas de ellos para subir una la plataforma. Exacto. Así la gente dice, bueno, vale la pena suscribirme a Netflix, perdón, a, a ah, Disney. A Disney, Plus, a Disney. Sí. ¿Por qué? Porque yo al mes tengo ya la película uh -huh. que quise repetir que fui a ver al cine. Pero a los dos meses yo entiendo que es demasiado. Como cambia El primer día es un error porque ya vieron lo que le pasó. De me, antes de, de ocho meses a un año Cuando salía, la en cable. Exacto, cuando salía ya en Blu-ray o cuando hacían esos, esos acuerdos para transmisión de televisión. Eh, no sé cuándo vienen de, vendrían alternas para Netflix. Exacto, que esa información no le va a dar bien el 12 de enero. Ahí. El 12 de enero la tenemos. Ah, pues ya está aquí, ya. Eso Nosotros ya está pronto. Ahí. Pero... Eh, no es la misma experiencia verla en cine no, que claro. en su televisión. O sea que yo invito a todo el que no la haya visto que se le cita en los cines, ¿verdad? En los que aún queda en cartelera y vean esta importante película. Eh, una película, señores, que se estrenó el 10 de diciembre eh, es No Mires Arriba. No Mires Arriba es una película, ah, sí, sí. ¿verdad? Que, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que son unos estudiantes, ¿verdad?, de astronomía que descubren un asteroide eh, en el espacio que se dirige hacia la Tierra. Ellos están tratando, ¿verdad?, de llamar la atención de todo el mundo para que la gente, ¿verdad?, y las autoridades tomen carta en el asunto respecto a este problema, pero hay un problema que ellos no le están haciendo caso. La uh -huh. gente lo está ignorando y ellos están haciendo lo imposible para que alguien haga Exacto. Lo. Entonces, están hablando con celebridades, yendo a programas de televisión. La gente se lo coge a chiste. Y no le hace caso. Que es una película de su género apocalíptica. A mí me encanta la película. Sí, a mí me encanta. La, la, es, es, es, aunque yo no veo, la, desde que comenzó la pandemia, yo no he visto Contagio. <risa> no la he visto. No la he visto Contagio. No. No. Pero a mí me encanta este, este subgénero. Sí, a mí me encanta. Y este es diferente porque no te, no, no se basa de que el mundo, ¿verdad? Que sí, va es una película nuevo. divertida, ¿verdad? Que trata Exacto. de... de, de... De, de darnos otra óptica. Sí, de, de otra óptica, yo entiendo que esto tendrá un final un poquito no esperado como lo que todos presumimos Ay. Esta película llegará mañana el 24 de diciembre para la plataforma de streaming, para la gente que dicen Para Netflix, para la gente que dicen, bueno yo no voy a salir, me voy a quedar en mi casa, necesito ver algo novedoso Algo que salió hoy, esa es la acción, no mires hacia arriba, Leonardo DiCaprio para mí uno de los mejores actores uh -huh. de todos sí, los tiempos para mí también para igual. y acompañado de Jennifer Lawrence, Ay. otra muy dura, muy dura no, y, el, y el reparto de esa película, ahí está Meryl Street, claro. está Jonah Hill que es panita full de, de DiCaprio eh, o sea, no, no, hacen un buen equipo ellos sí, hacen buen o sea, equipo, sí, ellos que hacen un sí. buen equipo ¿Quién ¿tú sabes quién la dirige a la película? No, no tengo el dato no tengo el dato aquí, pero okay. lo importante es que cuando Leonardo DiCaprio se, se está en escena señores, ya no hay para nadie eh, una de las recomendaciones, señores, que yo tengo para Navidad, para todos ustedes, es... Bien, la recomendación, atento, atento, señores. Stuart Little, señores, es una de las películas que se estrenó por allá por el 1999. No relaje. Sí, hace como, ¿Y hace cuánto como mucho. cuánto pues, que yo tengo? Hace como mucho de eso. Esa película no necesita carta de presentación, eh, porque desde ese tiempo todo el mundo se ha dado cita y siempre... La ve, aunque ya esté cansado de verla, como que yo no entiendo la gente, como que esa película se identificó en eh, muchas personas infantiles, en familia, eh, se dieron cita con esta película y como que no han podido, eh, verdad, eh, salir de, de, de la entretenimiento que nos ofrece esta película, de este pequeño ratón. Es así como Robertico. Exacto. Como, ¿Cuántas veces Villalona tú, tú la has visto? La de es de las pocas veces que yo he visto más de una vez, fíjate. Sí, pero yo creo que. Yo la vi una y no me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue. Sí. <risa> eh, el director de esta película No Mires Arriba, Villalona. Yo creo que el público sí hay que darle la información. Es And eh, Adam McCart. Oh. Sí. Okay. Este, este actor, este director es que, que tiene la responsabilidad de, de, de, de, de crear dirige. la película, de No Mires Hacia Arriba. Ha dirigido también varias películas, ¿eh? Claro que sí. Sí, claro. Y también están de acciones. O sea, Otra un, de las películas, señores. Que yo recomiendo para Navidades. Un Hombre de Familia de Nicolas Cage, uh -huh. o no de Nicolas Cage, sino protagonizada por Nicolas Cage. Un clásico, sí. Eh, hay otra película de Hombre de Familia de, en que se estrenó en el 2016, protagonizada por Gerard Butler, y no es esa. Es esta, eh, del año 2000, como pueden ver, eh, la que les recomendé de Stuart Little, 1999, está 2000. O sea, que son un películas que sobrepasan los 20 años. Y sí, son buenas películas. Uh -huh. Esta película trata, señores, de un hombre que verdad, eh, en su juventud tiene una, una novia, ¿verdad? Y ambos deciden apostar hacia su futuro. Resulta de que el hombre va a estudiar y, y, y decide regresar luego de que se prepare como un hombre, verdad, exitoso. Pero el hombre se va y se olvida de ella totalmente. Uh -huh. Y si sí es un hombre que al final del día consigue todo lo que quiere y es un hombre millonario totalmente, entonces se olvidó de su familia, se olvidó de ella, pero al final del día se siente vacío, entonces esta película eh, es muy buena. Eh, la la, la coprotagonista de la película es Tia Leone. Una mujer sí. hermosa totalmente. Sí, todavía ¿verdad? está bien a su claro que a este sí. tiempo. Y esa película fue hace 20 años y uh -huh. sigue siendo un clásico de la, del cine. 21. Sí, o, ah, sí 21 años. Bueno, otra, otra recomendación Villalona ah, bueno. ya para terminar, es El Regalo Prometido, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1992. Todos recuerdan ¿Sí? todo lo que tuvo que pasar eh, Arnold Schwarzenegger. Eh, verdad que protagoniza esta película todo lo que hace para conseguir el regalo de su hijo ya que él, ah, eh, sí, eh, sí. su hijo le pide un juguete de acción pero resulta de que ese juguete, ese juguete al ser tan deseado por los niños es agotado entonces eh, él no quiere llegar a su casa con sus manos vacías sí. y entonces hace lo imposible por conseguir este juguete y por ahí se trata esta película, una película de comedia bastante buena. Yo disfruté mucho en, en mi juventud, ¿verdad? O sea, más joven, ¿verdad? Sí. Y sí. es una película muy buena de entretenimiento y, y créanme que yo se la recomiendo para todos ustedes. Una película que fue la de las primeras de Schwarzenegger fuera de su ámbito de De acción, ¿verdad?